Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Wilton Martínez de resetokay.com. En el día de hoy vamos a, a resetir a la impresora ESON WF2530 ¿Correcto? ¿De qué? Del error de almohadillas Listo Primero que todo debe estar conectada al cable USB este es importante Cable USB conectada a la impresora Importante, aquí está conectada al cable USB Listo 1, 2, no va a haber impresiones en cola. Vamos a mirar acá. Estamos aquí. Miramos clic derecho, ver impresiones. No hay impresiones en cola. Perfecto. 2. 3. Debe estar desactivado el antivirus para poder eh, copiar el archivo. Vamos a copiarlo. Aquí está copiado. En abajo en la descripción está el link de, para que te descargues el programa lo descargas aquí en esta ubicación te sale este programita me envías la captura de pantalla correcto y me contactas que es lo más importante para hacer el procedimiento listo Estoy clic en aceptar y un momentico ya regreso voy a, a pausar el vídeo para generar la llave listo ok Listo, ahora pegamos acá la llave. La llave no se ejecuta, no se da doble clic. No se guarda aquí, ahí queda. Y ahora abro el programa que es este. Listo, doy clic en aceptar. Ok, damos clic en select. Ahí en el modelo, aquí en el modelo, eh, buscamos la impresora y acá aquí en el puerto USB damos clic en OK particular clic en Waste Ink Counter OK aquí están los contados aquí este es el reseteador dice Waste Ink Counter eh, Waste significa eh, bueno Counter significa contador de almohadillas de tinta correcto de la almohadilla damos clic en Main damos clic en Planner y damos clic en Chef lo muestra 100%, damos clic nuevamente en Main, Planner, damos clic en Inicializar, Aceptar. Y aquí nos resetea el contador, ¿correcto? Ya, ahora le pedimos a la persona que está del otro lado que apague y encienda la impresora. Un momento, pauso el vídeo y espero. Ok, vamos a dar clic en Aceptar. Eh, todavía no ha apagado. Mientras no apague, esta ventana siempre va a salir. ¿Listo? necesita apagar para que esta ventana se quite y pueda cerrar el programa. ¿Listo? Ok, sale este mensaje. Cerramos las ventanas del programa. Las cerramos. Y ahora procedemos a hacer una página de prueba. Bueno, aún está apagada. Esperamos que la encienda.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 Contáctame a WhatsApp 301-692-8346 Caló Wilton Martínez de ResetOK.com. -okay